Soy Alberto Ramírez Martínez, profesor investigador del Centro de Investigación e Innovación en Educación Superior y con agrado presento el libro de saberes digitales de historiadores, filósofos, abogados, antropólogos, pedagogos y licenciados en lenguas e idiomas, que preparé en coautoría con mi colega y amigo el doctor Miguel Casillas. Este libro ha sido publicado en la colección de textos universitarios de la editorial Veracruzana en verano de 2021. Este volumen es parte de la Serie Editorial de Saberes Digitales de los Universitarios, en la que presentamos los hallazgos de una investigación de largo aliento que condujimos con cientos de profesores universitarios a lo largo de dos años. En esta serie reportamos las características tecnológicas de una serie de disciplinas universitarias agrupadas por áreas académicas. Hablamos de sus prácticas comunes en el área y de los rasgos que los diferencian como programas educativos. En este libro presentamos los rasgos digitales compartidos por los actores universitarios del área de Humanidades, así como los dispositivos tecnológicos, programas informáticos especializados y fuentes de información que utilizan para desempeñar tareas propias de su disciplina, tanto los historiadores, filósofos, abogados, antropólogos, pedagogos, como los licenciados en lenguas e idiomas. El libro se puede encontrar tanto en formato impreso como en digital. Y para descargar el documento hay que entrar a la dirección libros.uv.mx, explorar el catálogo, ubicar la obra y descargar el archivo digital. Los invitamos a leerlo, a discutirlo, a actualizarlo y a usarlo como insumo para las reformas de los planes de estudio pertinentes. Sin más, no me resta más que reiterar nuestro agradecimiento a los profesores que participaron en los talleres para la definición del perfil tecnológico de los actores universitarios y, por supuesto, al equipo de trabajo que de manera incondicional nos acompañó durante todo el proyecto.